Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de en Cinematografía Cine. a través del programa de Fomento al Cine, Cine Mexicano. Hola, ¿qué tal? Espero estén bien, gentes bonitas del Internet que nos escucha Semana a Semana y Nada es original, el podcast más pirata de las redes, obviamente una iniciativa más de ultracinema. Y pues eh, hoy tenemos la presencia de de alguien pues, muy especial para para ultra cinema que, que, que por fin se me hace eh, practicar con ella este es más fácil tener audiencia con su santidad este, pero bueno este, sin duda sin duda este, pero bueno antes de antes de presentarla eh, pues eh, quiero darle la bienvenida también a mi amigo colega Michael Ramos. Hola, Michael, ¿cómo estás? Pues bien, bien, Antonio. Aquí eh, todavía un poco con depresión post-ultracinema. Ya sabes que siempre nos sí. da el bajón. Sí, y sí. aparte, bueno, pues este, acá en Tuntunlandia hubo un percance que, bueno, no... no esperemos que no pase a mayores acá con mis tuntunes, entonces eso me sí. tiene un poco a Chico Palado, pero acá andamos... Porque sí, o, o, ojalá esto, que todo esté bien. The, the show must go on. ¡Ánimo! Que ya llegué. Entonces, pues sí, efectivamente, <risa> efectivamente, la, la invitada Aquí, que... Deberíamos, que, pues, Antonio, deberíamos sí? tener así como un... un productor de verdad, ¿no? Como los que hemos tenido, que, eh, que en este momento ponga ahí al aleluya, ¿no? sí, eso, eso, eh. eso que hagan una buena edición. Sí, pues. pues porque... Eso, eso estaría lindo porque, porque sí, este es toda una sorpresa y un gusto darle la bienvenida ahora, como en, en otra faceta, a Daniela Garrido. Hola Daniela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poderte Pero te ver falta y saludarte. Sí, su título nobiliario, Antonio. Y su título nobiliario, pues <ríe> es, que, es que por eso es importante para, para Ultracinema, porque es directora de la gira Ultracinema, que la gira pues ha estado en lugares insospechados, ¿no? En lugares que nunca hubiéramos imaginado llegar. Eh, y bueno, ya nos platicará un poco este ¿cómo, cómo nació esto pero, pero pues me da mucho gusto darle la bienvenida hola Daniela cómo estás hola qué tal cómo están todos muchas gracias por la invitación bueno Perdón, bueno por... pues más bien eres más bien eres de casa pero sí, pues ahora estás, estás señora en señora todos los días todos los podcasts aquí pero eh, es, está está este pues eres de casa pero pues bueno ahora ahora te tocó estar de, de lo, del, del otro lado en, en uh -huh. la silla de la entrevistada sí del cuestionamiento que, que Porque, yo no que mira yo... yo no yo no me puse punk cuando me entrevistaron a mí como tú cuando este dijiste ¿Cuándo? Uy, cuando me entrevistaron a mí dijiste, no, no ay no, pero ¿por qué? No lo supera. ¿eh? No. no lo supera. Digo, Porque, ya. ¿Por qué? Sí, no, invito, por. ¿Por qué siempre invitados tan chafas, dijo? No, yo no sí, dije por, eso. Por, por eso estoy en terapia, por eso estoy en terapia. Entonces, este, sí, pero bueno, de hecho sí. cuando le dije, an an an a Antonio, la entrevistada de esta semana es Daniela Garrido, así como que, ¿y por qué esos entrevistados tan chafas? <ríe> Te vengaste, ¿verdad, Dulce? Sí, me, sí. No. <risa> no, no, no, <risa> no fuera, fuera de WhatsApp pues la verdad me da, me, me, me da mucho gusto que, que estés con nosotros, eh, independientemente que tenemos muchas afinidades en lo fotográfico, que ambos nos gusta lo, lo locochón, lo estenopeico, lo raro, lo bizarro, y los procesos ahí medio, medio locochones. Pues uh -huh. finalmente, pues pues eh, eh, está, está esta parte que pues eres un, un, un, eh, un, un, un miembro uh, de... Un miembro fantasma, ¿no? porque luego no ando... Sí, exacto, pero, pero estás en esencia sí. y en espíritu, entonces pues eso nos da mucho gusto y pues, este, y pues bueno, me da sí. mucho gusto que estés aquí. Y además hace tiempo no hemos... No, no hemos platicado conversado. nada. Entonces, pues no, yo te tengo un montón de chismes que no van a salir Ay, en el Dios. podcast en este momento, porque, <risa> hijo de, ¿qué te cuento? Pero bueno, luego se van a quedar con ganas nuestros escuchas, pero bueno, este, hoy vamos a hablar de la gira justamente. Sí, pues a ver, cuéntenme ustedes cómo la han visto. <risa> <risa> Escarada eres. <risa> no, bueno, primero tienes que contarnos por qué el porqué de tu semipresencia. Sí, digo, bueno, no, pues es que ustedes no están para saberlo, pero. Afortunadamente hicimos un trabajo previo bastante interesante, como para eh, planear y pensar un poco las, las sedes de todo esto. Y bueno, han salido muchas cosas, ¿no? Han salido muchas <coughs> posibilidades. Eh, lo dejaste, por supuesto, en buenas manos, pero sí creo que estaría lindo que nos contaras por qué nos abandonaste un poco. No, no es cierto. No, pero sí, digo, yo sé que has estado ahí pendiente y, pues, evidentemente tu, tu chamba, pues, no te ha, no te ha dejado sí. estar de al 100%. Pero, pero la verdad es que han salido, te digo, muchas, muchas cosas así súper lindas que simplemente surgieron ¿no? en el momento, más allá de lo que habíamos proyectado al principio. Planeado, sí. No, pues yo creo que de por sí esta gira estaba como, ya de por sí estaba este, demasiado ambiciosa, pero una vez este, montados en el ruedo siento que mucha gente se fue uniendo en el proceso y fue como creciendo cada vez más, ¿no? Entonces eso está chido de, de Ultracinema porque este, da estas posibilidades de no ser una, de no estar como limitado al, al hecho de que ya con, con los lo, lo programado, sino que también da las posibilidades de que más personas se puedan unir a este proyecto en cuanto lo conocen, en cuanto lo ven, en cuanto lo, lo, lo pueden vivir pues hay más gentes, más adeptos a este, a este clan del experimental. ¿Qué pasó? ¿No me escuché? Sí, sí te escuchas. Sí, me escuché. Ah, ya. Ajá. Sí, no, no sé si, si algo le pasó a Micha porque se nos a fue. Uh -huh. Ajá. Ah, ok. No, pues, y nada, eso eso es lo que eso es lo que siento que es muy eh, muy importante en esta gira en la que ya de por sí era ambiciosa como lo decía desde desde la punta la punta norte hasta la punta sur de México se trató de, de tener una gran este apertura, una gran cobertura, perdón, de de espacios y lugares que nos han pedido esta gira y que con el tiempo se han estado sumando muchísimas más. Entonces, eso está chido, eso está bonito. Y bueno, que además se pudo llevar a, otros, a otras instancias, a otros lugares, pasando pasando lo nacional, ¿no, Wund? Sí, exacto. Y, y este... Sí, ha, ha sido indudablemente, pues, una gira que ha, ha, ha trascendido las fronteras y, y efectivamente, pues, tienes razón, la, la gira estaba pensada como unas ciudades y y, y efectivamente sí está desde norte a sur de, de la república, pero pues bueno, finalmente se pudo, se pudo, este, se pudo, pues, eh, trascender y hablar con un montón de espacios. Eh, ah, espérame. Hello. Híjole. ¿Qué pasó? Este, ya, ya no puedo seguir grabando. No oye Micha, ¿estás ahí? Pero Micha creo que sí sigue grabando. ¿Sí? Sí, porque dice gra o sea, todavía él aparece oh, okay. grabando. Bueno, entonces no hay problema. Espero que se bueno, pueda espero... editar esta parte. Si no, es, <risa> si no, es un blooper que está allí, ¿no? Este, pero, pero, bueno, un poco. Uh, ok. Este. <risa> sí, es que me, me, me lanza, me lanza mensajes la computadora que de pronto. Pues sí, ya tiene más de 10 años, entonces pues ya está, ya está. Está viejita. Ya está, pero todavía aguanta, aunque bueno, Ultracinema ya lleva 11 años y todavía aguanta también. Aguanta, aguanta. O, o, o, o, Oye, pero antes de, de continuar, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te unes a Ultracinema? Porque eso creo que nunca, nunca lo hemos platicado en vivo y en directo y, y grabado y, y yo creo que es también como una cuestión bien interesante porque, porque pues, eh, pues te unes a ultracinema y, y, y ¿cómo fue eso? No, pues ya lo platicamos en una ocasión creo que justo fue cuando no estuviste Ah, pues mira, sí efectivamente sí, pero, pero bueno, lo, lo vuelvo a platicar fue en cuanto a ultracinema por primera, bueno no por primera vez pero más bien yo lo vi por primera vez en Jalapa en el 2018, creo. Sí, pues así en uh -huh. La gira, digo, perdón, bueno, sí, en la de ese año. Y, este, y pues ya conocí a Mincha, resultó que vivía en Tepoztlán también, de donde yo soy. Y pues ahí hicimos la alianza, la alianza interminable que no podemos no podemos dejarnos, el Mincha y yo. Pero pues nada, yo estaba ahí más como en ayudándole en las cuestiones como de diseño, en cosas como más técnicas en el sentido de, la, de, de las redes sociales. Uh -huh. Ya este, posterior a eso, pues ya ahorita ya estoy, ya, subé, ya subí de nivel. Eh, eh, eso, eso está bueno. Eh, ajá, pero bueno, después fue cuando eh, iniciamos esto de nada es original, con... Con, con la iniciativa de tener un poco que pudiera tener como estas vidas auditivas que siento que nos ayudan mucho y pues nada de ahí todavía aquí sigo no me ven mucho pero acá eso, no. eso me parece me gusta bien. sí me gusta como, como no como estar atrás ves no no me gusta mucho estar a, al frente de hecho como que me siento un poco nerviosa siempre estar hablando Ah, entonces, como que siempre me gusta estar más en la parte de tras bambalinas. Eso, eso, está, eso, eso está bueno. Pues, eh, pues no sé, igual, igual platícanos, porque no sé qué le pasó a Micha. Espero que todo esté bien. este No nos ha mandado mensaje. Que, que no, esperemos que todo vaya bien. que todo esté bien. Eh, y bueno, la, la, la, ¿cómo, ¿cómo nace la idea de la gira? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron como...? Como, pues, como las ideas, ¿no? Pues yo creo que bueno, o sea, personalmente voy a hablar, ¿no? Porque pues yo siento que también como parte del de, de las decisiones pues fueron tomadas con Micha, entonces más bien creo que pues ya, ya conocemos a Micha. Micha es así de entre más mejor, ¿no? Ajá. Este este miedo al vacío que tiene. Este, se refleja muy bien en sus programaciones y en sus y en sus este, giras, pero también se refleja pues esta parte de vinculación que ha hecho Michao, o sea, es el reflejo de todas estas vinculaciones que se ha, se ha ido haciendo a través de los años al paso de, de jornadas de repropiación y pues ahora con ultra cinema y, y todo todo pues a todos los lugares donde ha podido estar, allá llegó yo hablando mal de mi chavo. No, es que perdón, pero tuve que ir a arreglar un asunto de mis, de mis tuntunes, pero ya. ¿En qué estaban? En eh. que por qué eres tan ambicioso en hacer una gira tan larga. Pero no, yo creo que... No, pues es Oye, que... A ver, ¿tú qué crees? Ah, yo, que, Pero lo que le decía a Bunt es que pues, yo pienso que es el resultado, o sea, más bien es el reflejo de todas las de todos los vínculos y relaciones que ha su poder, podido hacer a lo largo de estos años, ¿no? Y que no es como, no es que nosotros, o como digamos, a queremos todos los estados, cubrir todos los estados con ultracinema, más bien son estos espacios, muchos de ellos independientes y de amigos conocidos, que han dicho y levantado la mano diciendo, nosotros también queremos ser ultracinema y queremos ser parte de esta gira y que lo que les comentaba al principio, pues ya de por sí es una gira súper ambiciosa y grande y todavía así la gente se sigue uniendo y sigue siendo parte de esto cada vez más, más, más, más grande, que eso pues al final es como la finalidad de, del festival y de, y de esta gira, ¿no? Llevarles a otros espacios, a otros lugares el cine experimental que, que pues, eh, no sé, que muchas veces no están tan comprendido o no están programado en los espacios cotidianos y comunes de, que exhiben cine, ¿no? Entonces yo siento que es, es por eso, ¿no? Y, y que va a seguir creciendo y que ya nos hizo hacer que esta gira ya no sea nomás nacional, sino se pueda hacer un poco más extensa y más grande. Y no, no, no, no, no, no es que para, para agrandar todo esto más, pues hay una forma más de llegar a otros a otros lugares a través de, de, la, de la página, ¿no? De ver la programación este, en, en internet, todavía está, ¿no? El festival no. El fest... la, la, la programación del festival estuvo hasta el domingo pasado, ¿no? Ah, eso... no este, sino el anterior. ¿Ya? Sí, porque, digo, eh, los, los... la verdad es que los directores son muy generosos y, ya en este... y nos dieron oportunidad de tener durante dos semanas sus películas ahorita que ya no está tan, tan complicado el asunto de la pandemia, ¿no? Porque pues ellos tienen obviamente sus propias rutas de, de exhibición y bueno, la, sí, sí logramos tener el festival en, en línea. Pero bueno, esto que decías, eh, eh, eh, por supuesto, es, es, es así, ¿no? La, la verdad es que a lo, a lo largo de los 11 años de Ultracinema, digamos los 10 años previos a esta edición, eh, pues sí, hemos ido conociendo gente, nos han ido abriendo las puertas, para recordarle a quien nos escucha, pues la gira ultracinema, digamos, como tal, eh, se, con, se consolida, por decirlo de alguna forma, este año, con el, gracias al apoyo del Focine. Pero la gira ultracinema empieza desde que nos fuimos a, a Puebla y a Cholula, en el 2017 como tal. Y aún así, en, el, en, el, en las ediciones anteriores de las jornadas, las primeras, de repente por ahí llegábamos a tener una que otra función fuera de, de las fechas del festival, que fue así como llegamos a, a Puebla, ¿no? En, en previo eh, a que Cinema se trasladara por completo a, a tener su edición del 2017, visitamos estos espacios en Puebla con una muestra de, de, de las jornadas del 2016. Entonces, por ahí eh, siempre hemos tenido esta misión y de... Pues de compartir el cine experimentando donde nos abrían las puertas. En realidad se había planeado un cierto número de, de funciones. Y sí había que repartirlo durante el tiempo que el, que el focine nos lo permitía. Pues, para poder manejar estas funciones con, con mayor tranquilidad. Y poder tener, por ejemplo, la edición de Ultra cinema con un poco más de, de, de calma. Pero, pues como... Ya, ya lo dijiste, ya lo hemos contado, pues de repente había gente que levantó la mano y yo, yo quiero tener Ultracinema en mi estado, ¿no? En mi espacio. Hubo eh, cosas maravillosas como gente que dijo, yo no, del chavo este colombiano, Daniel, que dijo, yo no tengo un espacio, pero me gusta la idea de compartir el cine mexicano, experimental por acá, entonces lo voy a buscar. Y eso, pues imagínate. O, o simplemente Lía, ¿no? Lía Dasker, nuestra curadora invitada, no, nuestra infiltrada en, en Asunción es, eh, dijo, pues yo quiero, yo quiero llevar Ultrasinema donde pueda. Lo intentó en Argentina, no lo logró y mira dónde lo fue a lograr. Y la verdad es que los paraguayos quedaron fascinados, ¿no? La, lo interesante sería poder, digo, para nosotros, poder consolidar una sucursal, por decirlo de alguna forma en, en Asunción, pero... Todo esto se hizo con la idea de que ellos, ellos pues, si se, si se animan, hagan su propio festival, ¿no? Que se llame como se llame, porque creo que es de los países que, que sudamericanos que todavía no tienen un encuentro de, de este tipo. Ellos agradecidísimos de, de que nosotros les mandáramos. Digo, a nosotros nos convendría, porque pues, igual el año que entra con más calma, pues, hasta nos, hasta nos invita, ¿no? Que estaría fantástico ir a conocer por allá, intercambiar... Que esa es una de las cosas que sí se extrañan de, de la versión, eh, pues digamos, concentrada, ¿no? Ya lo, este, lo platicaba hace rato con, hace rato el otro, ayer antier que hablé con Ibrahim Bañuelos, el colega de Nayar Lapa, ahí en Tepic, él estuvo en Oaxaca, en Galatao, yo fui a dar un taller, digo, ustedes dos estuvieron en Jalapa, ¿no? Y esas esas uh -huh. conversaciones esas charlas esas conversaciones, esos esos mezcales, pues siempre se extraña pero pues uh, digamos estamos renunciando un poquito a esa cuestión de reunirnos en un espacio geográfico con tal de poder abarcar mucha más cancha no hay hay sedes que se quedaron afuera aún que no, no logramos concretar fechas por sus calendarios por sus este agendas y aún así digamos fuera del, del del alcance del focine, digamos, del, en el marco del focine. Fuera de eso todavía ver en, va a haber en diciembre. Este, no de la gira, pero no, no, no son, no, son este, o sea, no es que así lo hayamos programado. No. Escriben al correo de ultracinema de, de Morelia, y digan, yo quiero tener películas de ultracinema acá. Entonces eso, eh, de, de alguna manera, pues nos ha obligado también a multiplicarnos a dividir los uh -huh. esfuerzos y yo creo que sí o sea si hubiera sido mucha chamba para ti solita también Daniela porque si no es, no hubiera podido. es una cantidad abrumadora de de repente digo renunció en ese momento lo, lo hicimos con, <risas> con lo que tu, tuvimos con los recursos que nos tocaron este pues, repartirlos así como sabiamente no para poder eh, cumplir cumplir con todos estos compromisos pero sí bueno independientemente de lo que todavía nos queda por la gira, creo que es este, interesante todo lo que hemos vivido hasta ahorita y que bueno, Antonio ha sido testigo porque hemos invitado, ¿no? También parte del proceso de, de divulgación de, de las actividades, pues se, se planteó este podcast y este, y pues hemos tra traído gente, ¿no? Para poder platicar no solo de, ya no casi no tanto a, a artistas, digo, sí hemos tenido uno que otro participante de esta edición, pero básicamente gente, ¿no? Gestores culturales, colectivos de, de, de los lugares donde, han, donde se han efectuado las paradas de la gira pues, y, y de viva voz nos han contado sus expectativas y, y la, las cosas como han sucedido y eso ha sido verdaderamente maravilloso. Pero bueno, pues Daniela, no sé si ya que regresaste un poco a la acción, nos quieres contar qué nos, qué nos depara la gira ultracinema en este en este último mes de, de gira oficial, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahorita, porque no sabemos. Y sí, <risa> capaz que ahorita terminamos de grabar y. Sí, ya seré y una más. Algo. Pero a ver, ahí van, ¿eh? Las fechas, tomen nota porque no repetimos. La necesito. <risa> este. Bueno, pues eh, la próxima fecha. Uh... Que de hecho son, son, son allá en tu pueblo, ¿no? Bueno, no en tu pueblo, pero ajá, bueno. en Oaxaca. Está, ajá. Tenemos una este que es jueves. ¿Es jueves? Sí. Pues. Jueves 10 de, de noviembre en Casa Garita. Casa Garita va a tener varias programaciones, pero empe, empieza con el 10 de noviembre con Ocho Cantos en Náhuatl, la selección de cine mexicano experimental para las infancias son dos dos programas que van a estar un poquito mezclados pero la van a tener este este jueves que déjame, de, mi... déjame hacer hincapié Daniela que cuando pensamos cuando uh, no sé si te acuerdas al principio dijimos bueno qué público atacamos no de uh -huh. los que no son no son nuestra zona de confort sí adultos mayores comunidades migrantes comunidades este, indígenas eh, indígenas y demás eh, pues no, no están en nuestro, nuestro espectro, ¿no? Están fuera de nuestro alcance. Pero uh -huh. dijimos, pues algo con chamacos, ¿no? A lo mejor es como más, más práctico. Sí, y la verdad entonces, es que esta selección ha sido bastante exitosa. Un éxito, ¿no? Sí. Pero han estado pidiendo bastante, ¿no? Eso, eso, fíjate que ha abierto la puerta para que después sí. nos digan, ay, ah, pues estuvo buena la de niñas, ¿por qué no programamos algo más? Uh -huh. Entonces, bueno, ahora... Sí, eso también nos, nos abre un, un, un no sé un camino, un panorama a, a, a otros públicos a que, que no ya... sabíamos que sí. podían, ¿no? También, exacto. Y eso, bueno, pues ha sido por supuesto gracias a la generosidad de los gestores ahora, culturales sí. que trabajan con niños, ¿no? Te digo, imagínate qué tan exitosa es que al grado de que está ahí grabado, ¿no? No, no, no, o no, no, no lo estamos inventando. El maestro sí. Boon que ama a los el niños. Maestro. Ya hasta se comprometió a dar un taller para chamacos, imagínate. Sí, ya lo estoy planeando, porque la, la verdad es que sí tengo mucha curiosidad por saber, independientemente de, de, de, de lo e, e, egocentrista, así como a ver cómo le va el corto que se programó, que es este, filmador e hijo, Sí tengo curiosidad genuina por saber qué opinan los chamacos de, de aquello, ¿no? Si <risa> sí, sí, sí se divertirán, si sí, sí no les importará, sí, no sé, eso es como algo, algo que, que sí me, me gustaría saber en algún momento. Y sí, eh, va a ser un reto, eso va a ser un reto interesante. Que Sí, que sí te, pues va a estar. corto, Antonio, lo tuvimos que programar hacia bueno, lo pudimos, no es que lo tuvimos, lo pudimos programar hacia el final de la gira, porque bueno, pagamos un dineral por los derechos de, de exhibición, ahí, sí, no, romper pues el cochinito que... para poderlo pasar, pero bueno, finalmente se integró a la, sí, a no, la programación. Y creo que quedó muy bien en esa sección, ¿eh? o sea, sí estaría padre escuchar a los, a los niños, a las infancias y a sus también a los papás, Qué es lo que piensan de esta selección, pero supongo que, que está bien recibida porque no las han estado pidiendo ya bastante. Pues sí, a ver qué nos armamos. A ver qué te cuenta. <risa> no, yo creo que también abre esta posibilidad de decirles a los creadores: hay un público interesado en esto. O sea, también no nada más en, los, en esto sí. nosotros como programadores, sino como como a los mismos creadores pensar en, en esos, en, en, en ese sector, ¿no? Sí, fíjate que hasta eso los han sido eh, recibida con sorpresa, ¿no? Que por ejemplo, Daniel Valdés y Gabriela Granados, así cuando les conté que, que, que iba a incluirlo, así como que se quedaron... Ajá, como que, ¿Por qué? Ajá. Que como que, no lo habían ya, pensado, Ya ¿no? que les he mostrado fotos de las funciones y eso, así como que, ¡ay, qué chido, ¿no? qué maravilla que... Que algo así mío pueda llegar a estos públicos para los cuales, por supuesto, yo no estaba para nada pensando cuando lo, cuando hice mi trabajo, ¿no? Claro. Entonces, igual Eso a lo está. Mejor, convendría pensar en des, después en. en una general. categoría. Exacto, exacto. Me sí. quitaste las palabras de la boca. Una, una categoría así como cine experimental para niños, para las infantes. Eso está pues, chido. Y, sí, sí, y ver sí. qué surge, eso, eso estaría, se lo voy a platicar. Nos está bueno. eh, e incluso, e incluso hasta, hasta creado por niños, de pronto, Creado ¿no? por niños, sí. El taller, sí, en por, el taller por, del maestro Bunt. por, por <risa> y para <risa> niños. Qué bueno. Por que, para vemos... niños. qué bueno, existe este festival de cine para niños y no tan niños, eh, pero, pero pues está más, más pensado hacia la cuestión más pues, narrativa, digamos, sí, convencional, más animación, más tradicional, efectivamente, pero estaría bien interesante ver qué, qué, qué, qué propuestas tendrían, tendrían los niños, ¿Qué? porque además, pues, yo cuando era niño hace muchos años, no digan cuántos pasado, por favor, pasado. del siglo pasado, pues, la infancia ha evolucionado tremendamente en, desde el siglo pasado, y ahora, pues, los, los niños, pues, son... Distintos, ¿no? Este, pero pues bueno. tú, tú tenías tu calculadora, Maizoro yo tenía mi calculadora maízoro fíjate que no, no nunca que tuviste eso. Una calculadora ¿Es eso? Maízoro, ¿no? siempre la envidié yo creo que por eso es uno de mis traumas porque a mi mamá no le gustaban los maízoro y mis abuelos tampoco entonces que fresas no eran, eran muy fresas entonces, pero yo siempre envidié la calculadora maízoro porque siempre he sido muy tonto para las matemáticas entonces pues Ay, sí. para, sí, para sí, las generaciones no. jóvenes pues, googleenlo porque eso era, era y, y, y, y luego me, me aventé me aventé en un podcast eh, preguntar por Rarotonga y no sabían quién era, ¿no? Entonces pues ay, sí, no. dije, ay no, está este, bárbaro. <risa> creo, que, bueno. creo que sí, ya. Pero bueno, este, sí sería muy interesante poder, poder comentar con, con, con, con las infancias y, y, sí. y sí, aunque no soy muy este, muy fan, pues habría que ver que. Que, que pues, tiene, pero... que tiene... <risa> digo aquí no quiero no quiero anticiparme porque todavía estamos cocinando el proyecto pero hay un proyecto justamente pensado para eso que los que los niños sean parte de una película experimental porque nos ha dejado mucho aprendizaje esta esta parte de la gira no de verdad sí es un, es un público que poco habíamos más bien nada habíamos considerado no no lo habíamos pero eh, hay un potencial interesante y y lo que practicamos con con los gestores culturales que han exhibido esta, esta muestra, es justamente por, por qué no pensar que por ahí pueda surgir el siguiente Antonio Bunt, el siguiente eh, Antonio Varela, de Bruno Varela, ¿no? El siguiente bueno, Antonio Arango. O, o Pablo, mexicano, Pablo, Pablo Edi Patines, Romos. Pablo Romo, no sé. No, el siguiente Daniel Valdés, yo qué sé. Entonces este pues hay que, hay que tratar de componer este mundo y a lo mejor pues una, será... una siguiente Jimenita Cuevas ándale exactamente <risa> nuestra aportación será infectarles del virus de la reapropiación y el cine experimental en sus mentales. no y que seguramente ya lo ya lo están haciendo con las nuevas tecnologías que tienen ahorita lo platicamos y con en sus una, celulares el o sea, ya... no es otra cosa que de sí, repente es reapropiarte eso. y hacer pequeñas películas experimentales pero bueno en fin, entonces nos quedamos que en, en Oaxaca van a, van a exhibir... Ajá, en Oaxaca van a, van a exhibir esta selección de cine Experimental para ir las Infancias el jueves 10 de noviembre a las 6 de la tarde en Casa Larita, en Jocotlán, Oaxaca. Bueno. Y siguiendo con las fechas, el mismo 10 de, de noviembre, jueves, se va a exhibir en el Rule Comunidad de Saberes, la selección de cine, de cine mexicano experimental, 11 a las 7 de la tarde. Eso es en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es, no, te, eh, no tengo acá la dirección. Digamos, es, es ahí en el centro. Es la lo que va a ser nuestra punta de lanza para la siguiente edición, todos estos cortos salen, surgen de, de la edición 11 entonces este, este es, lo, la estrenamos en Jalapa la estrenamos en eh, Asunción que pasaron curiosamente el mismo día el, el sábado último del festival y ahora digamos esta es la primera parada oficial, ya a partir de este momento la gira Ultracinema ya no exhibe la selección de Cine Mexicano Experimental de, de la edición 10 y no lo vamos a exhibir. Sino la la, once. De la 11. Uh -huh. Bueno, y luego, bueno, siguiendo en esta, en esta misma semana, el eh, sábado 12 eh, se proyectará en la Cineteca Nacional Manuel Chano. No, pero Ponce. Te estás, te estás brincando el viernes, eh, Daniela. El no. viernes 11 hay dos. Ah, sí, es claro. cierto. Ah, sí, sí. Ya, ya, qué el el, el maestro, viernes el ahí Monte mismo. Consiguió una de esas, que es en cabrita? Maestro, un... El viernes 11 de noviembre, en, ahí mismo en la Cineteca Nacional, Manuel Barbachano Ponce, se proyectará Mecas 100 una curaduría de Antonio Bunt. A las 7 sí. de la tarde. Este, este muy bonito homenaje que hicimos, bueno, que fue idea de Antonio, ¿no? Que se hizo para estrenarse durante el festival, que también ha sido un, un éxito rotundo porque los, la participación pues, fue bastante nutrida, eh, ha sido bien recibida, estuvo en línea y todo, pero seguimos, uh -huh. seguimos compartiéndolo, ¿no? Entonces, lo, lo, literalmente nos dijeron, oigan, es que suena muy interesante, vamos a, a pasarlo loca en medida. Entonces, bueno, vamos a, uh -huh. a mandárselo. Y, eh, y en diciembre va a estar en Bolivia, en el, en el, como parte de la programación del Festival de Cine Radical, ¿no? Entonces, este, y a ver, ¿no? ¿Qué más, qué más espacio? Ya el maestro Bund debe estar buscándole también en Montreal. Pues, espacio. pues, pues sí. Eh, que, sí, de, de, de hecho, pues sí, sí estamos, sí ah, estamos pues sí, pensando... Dice... Ah sí. ah, sí, no, sí estamos, sí estamos pensando como diversificar porque además pues eh, esta semana, el, el viernes, eh, pues es la, la digamos que el, el, el, la presentación en sociedad de ultracinema aquí en Montreal, entonces pues eh, va a estar como, como interesante ver cuáles son las reacciones uh -huh. y, y, y, y ver cómo, cómo marcha el, el, el, pues la programación esa, esa sigue siendo del, del, del festival 10 de la décima edición pero pues vamos a ver qué, se, qué más se puede, se puede traer e incluso pues tener la tejer, ya tejimos muchas redes con nuestros eh, festivales hermanos en otras partes de América Latina y pues a ver qué podemos traer de allá también, qué podemos intercambiar, que sería interesantísimo. Entonces, pues pues sí, creo que Misha otra vez tuvo que partir a, a revisar a sus muchachos eh, caninos. Entonces nos... ¿Ah, sí, ya se fue? Mm -hmm. sí. Bueno, yo seguiré con, lo, con... Sí. con la sí, sí, programación. Sí. ¿En dónde me quedé el viernes? Vi ¿verdad? El viernes con, Ajá, con en, Mecas. En Ajá, en sí. Ajá, con Mecas. Ok, bueno y ahí siguiendo ah, siguiendo con el cronograma el viernes el viernes también se proyectará la colección de cine mexicano experimental en la Lumière Colectiva. Pues es esa es a la de Montreal justamente. Ah, es la de. Sí. Ah, bueno, ah pues es ese día, ¿no? Sí, Entonces también al mismo tiempo a las siete y media. Ajá, Ok. Y, a ver, de ahí nos vamos a pasar al sábado 12, regresamos otra vez a Mérida, a la Cineteca Nacional, eh, Manuel Barbacho Ponce, que proyectarán a las 7 de la noche Archivo Cordero. Uh -huh. Y, ya por último, no, no. sí, para esta semana... Otra vez regresamos a, bueno, no, la siguiente semana, el 18 de, de noviembre, eh, en Casa Garita, en, aquí en Oaxaca, se proyectará Mexican Erótica a las 7 de la noche. Imperdible. Viernes 18 de noviembre, Casa Garita, Mexican Erótica. Y hasta ahorita ahí llevamos la programación. A ver, no, déjame ver si no se me pasó una. Ah, y por último, el 20, el 20 de noviembre, en Centro Cultural Clavijero, en Michoacán, se proyectará Archivo Cordero. Y hasta ahí llevamos la programación para este mes. Muy hasta bien. Linda. Sí. Pero, y, y, y, y ahí a los que se sumen. Lo, los que se sumen y, y, y los que ya llevamos adicionados desde desde hace unas semanas, que la verdad ha sido como un trabajo, pues bien, este, bien intenso, ¿no? Una serie de proyecciones así como, como muy, muy, este, eh, muy interesantes, harto interesantes, diría yo, como con muy, muy variadas y, y, y con un montón de de, de, de cosas, ¿no? Nos han dicho cosas, lindas, eh, sobre todo sobre todo, bueno de Asunción recibimos unos grandes grandes comentarios y pues bueno, finalmente este ¿Qué, te ha, qué, qué ha sido lo más chido que te han comentado de, de las programaciones pues, de cine pues, pues mira, un... pues, mira este año. De, de, justamente menciono el caso de, de Asunción porque uh -huh. yo, yo creo que yo creo que ha habido una muy buena recepción. Tenemos muy buenos eh, amigos allá, por supuesto, Elía es una de ellas, pero también David Paredes ha estado como muy, muy pendiente de las actividades de Ultracinema desde antes, incluso de. David Paredes Walsh. Sí, exactamente. Entonces, él, él ha estado como muy, muy pendiente, incluso desde antes de, de, de Ultracinema y de sumarse a la gira. Y yo, yo eh, y, y justo antes de él recibí un comentario que, que, le, que, que le, le gustó mucho la, la selección de, de mecas, ¿no? Y yo creo que uh -huh. pues sí, siendo un cineasta tan importante y, y, y tan, tan cercano de pronto a la manera de hacer cine, a pesar de que pues, no, no estaba digo, fue un gran viajero incansable, pero pues no era latinoamericano, pero sí muy cercano a la manera de hacer cine de mecas, está muy cerca de, de América Latina, entonces yo creo, que, yo creo que eso tuvo mucho que ver y, y pues como con un gran agradecimiento y, y pues bueno en los podcasts claro. pasados pues hemos, hemos recibido comentarios muy muy halagüeños y muy este o halagueños, no sé cómo se diga, ya, ya me entró la duda, pero bueno, este, me, me, me parece, me, o sea, han, han, habido, han habido comentarios bien, bien interesantes, justamente acerca de, de cómo llegamos a, a, a públicos, como decía Micha hace rato, que normalmente pues, no tenemos en nuestro radar, no tenemos pensados, entonces... Me parece bien interesante eh, recibir comentarios sobre, sobre cómo reaccionan justamente los niños, las infancias, los adolescentes, uh -huh. porque pues, se ha pasado en el estado de Veracruz, se han pasado se ha pasado la gira en, en, en telesecundarias, ¿no? Que además es un público uh -huh. pues muy distinto, ¿no? Este... Eh, eh, eh. Ah, ok, no, bueno, es que recibimos el... Espero que, espero que no haya problema a la hora de grabar, porque sí, este... sí va a <risa> ya se tremendo, perdió todo. Tremendo esto, pero bueno, este... Pues bueno, finalmente, finalmente, pues son esos algunos de los comentarios, ¿no? Que, sí. que, que se sorprenden, por ejemplo, en Campeche, pues cuando nos dijeron, este... Que en... Que, que, que, en, en las comunidades de pronto como muy apartadas les preguntó a los organizadores les preguntó a un niño ah pues esto estuvo muy padre qué buena onda que pero a qué hora empieza la película ¿no? Entonces este <risa> entonces son comentarios como como como que estaban sí. esperando algo como como más largo ¿no? Este, claro. Pero pero pues sí son como como, o, real, o, con, o con historia, ¿no? Como, o o bueno, con el... historia, exactamente, sí. ¿no? Como con una narrativa que. Lineal que, que, que, que conozcan, pues, sí. pues, ¿no? Como... Exactamente, ¿no? Entonces sí hay, sí hay como. como, como sí, sí hemos recibido muy, como, comentarios como muy, muy, muy bonitos, muy. Que, que animan bastante, ¿no? Este, que, que animan, que, sí. que, que inspiran a seguir, porque pues sí esta carrera ha sido, pues, pues, bastante larga, ha sido una carrera de fondo, este, y más bien una carrera de resistencia, ¿no? De Entonces, aguante, pues, sí. De aguante. Entonces, pues, pues sí, finalmente esas son algunas de las cosas que nos han que nos han comentado, este a grandes rasgos, ¿no? Sí, que además, José, sea, yo creo que puede, podemos o no tener tantos comentarios a lo mejor, pero este como la respuesta es que nos siguen invitando, ¿no? Que nos siguen pidiendo las cosas, que nos siguen este, pues nada, como, como pidiendo los materiales para difundir en espacios que ni nosotros pensábamos que podíamos llegar, ¿no? Y eso está, está muy padre. Yo siento que que va bien el camino, que, que, que tenemos grandes posibilidades, y pues bueno, terminar el año con cine experimental. Sí, yo creo, y creo que es la mejor manera de, de terminar el año, ¿no? Entonces, este. Sí. Todavía no sabemos cómo vaya a estar el calendario en diciembre, pero pues bueno, ahí, ahí yo creo que estaremos pendientes. Luego es complicado diciembre porque la gente... Sí, ya están reúne, otros asuntos. Están otros asuntos, pero pues yo creo que la mejor manera de celebrar el año es ver cine experimental. Sí. Eh, sí, pues, totalmente. Pues, pues eh, no, no, no sé si pues Micha desapareció para resolver un, una cuestión de, de, de, de los Tuntunes. Este, y, y, y, y, y pues no sé si quieras hacer algún comentario como para ir cerrando, irnos despidiendo, este, eh, pues no sé. Pues sí, pues eh, agradecer también a todas las personas que se han sumado al proyecto y que nos han estado como, que han estado al pendiente de, de las programaciones. Eh, todavía hay chance de seguir, ¿no? O sea, como dijo Micha, ya terminando esta gira vamos a empezar otra y en cualquier momento es un buen momento para pedir y programar en tus espacios, en tu, en tu colonia, en tu calle o en una reunión con amigos este una, una programación de, de, de cine experimental no lo que queremos es difundirlo y sacarlo y, y, y quien nos los pida eh, tengan por seguro que ahí vamos a estar este, entregando como material para la proyección de las mismas y, y pues nada muchas gracias a eso ya que nos pueden contactar a través del correo. Y, o a través de este podcast, del Instagram, de Facebook, hay varios modos de, de contactarnos y este y pues estamos ahí al pendiente. Muchas gracias Unt, por estar aquí y, y bueno, esperemos que, que todo marche bien ahí con los tuntunes de Micha. Espero que sí. Pues pues nada, sí ag agradecerte que pues tu gestión y, y tu apoyo también en estos... En, en estos pues pues ya años porque pues ya desde el 2018 ya. estás estás estás este con, con con ultra cinema yo yo creo que estamos como frente a un panorama bien interesante de cine experimental mexicano que yo creo que el confinamiento la pandemia cambió muchísimo y, y yo creo que estamos ávidos de ver cosas y de juntarnos otra vez no entonces pues está muy padre que se están generando como todas estas sedes alternas y se esté proyectando la gira en otros lados y que la gente esté sí. asistiendo. Eh, porque yo creo que sí, definitivamente todo esto que pasó en el mundo hace un par de años, bueno, sigue pasando, no se ha ido del todo, pero bueno, finalmente se ha estado aligerando en estos últimos meses. Yo creo que yo creo que, que parte justamente de esa gestión pues, pues se debe a, a, a, a, a, obviamente a, a quienes mencionas quienes han estado detrás pero pues tu gestión ha sido también particularmente importante en ese sentido y pues la gira ha llegado a como decía al principio a lugares pues insospechados no entonces este sí. Gracias, pues, pues, pues, muchas gracias. Esperamos pues, seguir contando con, con, con tu apoyo en lo futuro y, y, y pues eh, yo yo espero en algún momento visitarte en Oaxaca porque pues, sí. Y yo en Montreal. Sí, no, pues ya ya, ya ya en unas ya en unas semanas ya está mi mi espacio propio entonces. Sí, qué chido. Entonces, pues este esa esa luego se las se las, se las platico, pero allá están, ya estoy en ello. Entonces, pues sí, cáiganle. Que pues nos sí. escuchan. Este, nomás avísenme para esperarlo, ¿no? Entonces, <risa> no vaya a ser la Eso. de malas, que no esté. Pero yo creo que sí. Bueno, pues, pues eh, gracias una vez más, Daniela. Este pues, pues eh, un gusto. Gracias, siempre, maestro. Wund. Siempre es un gusto poder charlar, platicar. Este, nos, debemos, nos, nos debemos un chismezote porque pues, hace tiempo no platicamos, entonces sí. te tengo unas impresionantes, sí. pero, pero ya, ya platicaremos <risa> después al, al calor de un mezcal. Eh, y, y pues eh, quienes, quienes están escuchándonos, pues, eh, pues recuerden que, que tenemos todavía muchas actividades, que seguimos organizando... Eh, conferencias, seguimos organizando talleres, seguimos organizando mesas redondas, en la medida de lo posible, pues en lo presencial. Eh, sí, como decía Micha, de pronto, pues sí se extraña el, el, el estar con, con más gente, que bueno, dentro de la República es más, relativamente más fácil viajar, pero pues bueno, estaría sensacional. He insistido mucho en hacer una gira una gira presencial por los países de, sí. de nuestra América Latina, ojalá se nos haga y se nos, nos ganemos un, un, un avión presidencial, nos lo ganemos y que nos lo, podamos, este, nos, lo podamos, nos lo podamos dedicar. Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente, nos escuchamos más bien nos en la escuchamos. siguiente edición. Que estén muy bien y que eh, y vean Cine Experimental. Muchas gracias.